Es de locos. La última vez que se hizo una campaña de promoción de la lectura, era lee 20 minutos. Me pidieron que filmara un spot para esa campaña. Lo filmé con gusto, me pusieron la cámara enfrente y dije, no leas 20 minutos, no leas nada. No, que no te obliguen a leer jamás. No es castigo, es placer. Lee 5 minutos, 8, en el camión, colgado de la, de la barra del, del metro. Eh, y lee porque es subversivo, prohibido, etc. Entonces, consejo número uno, no le hagas caso a nadie. Consejo número dos, los clásicos no existen. <risa> Crea tus clásicos y colabora a crear la República Democrática de los Lectores. Que si te gusta un libro, rápido, dedícate a, a, a, a prestarlo, a comentarlo, etc. ¿Y ¿Este spot salió? No, no salió. Lo censuraron.